Hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo video de FIFA móvil Bueno pues hoy termina ya lo que es el evento eh, de la RetroStar Como podrán ver quedan eh, poco menos de dos horas y media para que termine el evento Y pues logré, logré llegar a los 1200 puntos récord eh, que nos piden para sacar ese icono prime Garantizado de Hero97 más Así que qué les parece si lo abrimos para a, ver qué, qué jugador es el que me toca pero antes de eso eh, me gustaría calentar un poco la suerte. Y qué les parece si abrimos una de las recompensas de, de estas de que nos dan en la, en la liga. Así que vamos a ver qué tanta suerte eh, puedo eh, llegar a obtener este, en este icono prime eh, Porque pues sí me gustaría que me tocara uno que realmente pueda usar. Y si no, pues va a ser nada más este, una carta que voy a utilizar para subir de rango. Así que... Como podrán ver acá en los puntos de liga tengo eh, 187 Así que yo creo que podemos abrir eh, 6 sobres eh, de liga Pues vamos a ver, vamos a ver qué tanta suerte tengo Aquí son 5 jugadores garantizados eh, de GRL 70 o más Son 50 refuerzos de calidad, 25000 mil este, puntos de experiencia y 75 monedas Así que vamos por el primero, vamos a ver qué jugadores este, puedo llegar a conseguir aquí que vamos a abrir sobre y vamos viendo que nos toca se vienen primero las monedas muy bien se vienen los eh, puntos de experiencia y se van a venir los refuerzos de habilidad vamos a darle un poquito más acá a ver que okay, ahí se viene el primer jugador de 70 otro de 70 71 73 76 bueno fue lo más alto 76 así que vamos por el siguiente sobre a ver qué a ver qué más Ok, eh, vamos viendo acá. Yo que okay, entonces primero son las monedas, después los puntos de experiencia y después las este, refuerzo de realidad. Así que, vamos viendo lo que hace hasta el último, a ver qué me puede tocar. Ok, ahí está, a ver. Se viene un jugador de GR70, otro 72, 75, va subiendo. Bien, ahí está el primer élite GR80, Balotelli, muy bien, perfecto. Y se viene. Eh, segundo élite, eh, Jan Bertogen de GR82 Bueno, ya tocaron dos élites, nada mal Van a ayudar este ahí para completar algunos de los SBC de iconos que vamos ahora por el tercer sobre A ver ahora qué nos toca Vamos a abrir aquí las monedas, eh, los puntos de experiencia y los refuerzos de habilidad Ok, vamos casi hasta el último A ver qué es lo que puede salir Ok, se si viene el primer jugador, 70 72 72 74 y 77 bueno ok iba a ser muy este difícil que tocaran este otro jugador élite ya que en el anterior pues obtuve dos así que pues no no era posible no ok vamos ahora por el siguiente a ver monedas mucha experiencia reforzabilidad ok vamos hasta el último casi okay, 71 el primer jugador 71 el segundo 72 72 y sí, 72 bueno ok este no nomás no nos dio nada bueno Vamos ahora a por el cuarto me parece, el cuarto sobre, sí, Ok, monedas, punto de experiencia y refuerzo de Ok, vamos hasta el último, hasta el último, a ver, rápido, rápido Ok, ya me lo llegamos, ok, aquí está Se 71 el primer jugador 72 el segundo 73, 73 y 73 Bueno de sí, que iban a tocar este, más jugadores de este élite, ya que pues en el segundo sobre creo me tocaron dos, pero pues no. Vamos a abrir el que sigue, creo que es el quinto me parece. El quinto sobre de liga, creo que sí. Ok, vámonos. Okay, eh, ahí está el primer jugador, 70. 70 nuevamente, 70 nuevamente, 71, 72. Bueno, creo que ese ha sido de los peores de este eh, sobre que me tocó de liga con GRL muy bajo. Y pues, ah, no, ya era el último chicos, era el último, creí pensé que tenía todavía este otro, pero no Vamos a abrir dos de estos rápidamente, nomás para ver qué nos toca A ver cuántos jugadores puedo llegar a conseguir aquí Ok, dos, y los dos de oro, bueno, ni modo El último, ya para irnos a abrir el, el sobre de icono Prime, a ver cuántos jugadores se van a venir Espero que vengan más de dos No, nomás uno, bueno, ni hablar Ok, ahora sí, vamos rápidamente a lo que es el evento de la retro eh, el día de ayer apenas completé los 1200 puntos de fama. Eh, la verdad es de que ayer conseguí los 300 puntos que me hacían falta para llegar a los 1200. Así que, pues me las tuve que pasar. Este Juegue y juegue las, los partidos de ataque enfrentado para lograr conseguir este, que serían, creo que setenta, 75 victorias. 75 victorias, sí es, porque contaba con dos jugadores retro en mi alineación. Así que, pues, jugué obviamente como unos 120 partidos, no sé. La verdad, que no, eh, la verdad es que no, no, no los conté Pero sí fue necesario que realizara 75 victorias Para conseguir esos 30 puntos eh, récord que me hacían falta Así que, ¿qué jugador me gustaría? Bueno, pues me gustaría este un defensa Ya sea ese Charles Puyol. Me gustaría también, creo eh, No sé si de la delantera cambiar a ese Ronaldo Por mi CR7 que tengo Pero bueno, pues el que sea que me toque, este... Es muy probable que se vaya para una subida de rango, así que... Salvo ese... Eh, Puyol, creo. Ese Puyol y... Pues nada más, porque malini pues ya tengo su carta, así que... No creo que la cambiaría. Puyol cuenta con el refuerzo de habilidad de agres agresividad. Ok, muy bien, perfecto, muy bien en agresividad. Pues sí, creo que sería este, chicos. Sería este el que... Más ilusión me haría, que me, que me tocara, así que... Espero y se y se me venga, chicos. Pues antes de pasar a mis sobres de mi icono Prime asegurado, eh, quiero mostrarles el video de mi amigo Paco MC para ver qué suerte va a tener él. Él anda en busca de ya sea Mateus, eh, Maldini o Puyol. Así que esperemos este logre tener suerte y llegue a conseguir a su icono Prime que requiere. Bueno, este, está aquí ya por abrir su sobre, vamos a ponerle una, un poco de música drop para traerle suerte. Así que, bueno Paco MC, ojalá tengas la suerte y te te venga con los Prime. Bueno, le eh, tocó Roberto Carlos, un lateral izquierdo. Desgraciadamente no, no le tocó el jugador eh, que andaba buscando. Este, creo que mi compañero Paco MC este, no usa laterales este, en su alineación. Así que lo más probable es que lo vaya a usar de rango. Bueno, este, ahora chicos vamos a pasar a mi video A continuar con mi video Y pues espero que mi suerte sea un poco mejor que la de mi compañero Así que los veo allá Vamos a abrirlo Vamos a ver qué me va a tocar Espero que sea chat fulor Y si no, pues cualquier otro jugador para mí que me llegue a tocar Pues lo voy a tener que usar para una subida de rango Así que vamos a abrirlo en 3 2 1 Ahí está chicos, ahí está, no puedo creer, me toca Charles Puyol. Vaya, vaya, vaya suerte. Sí lo voy a utilizar, ya que tengo a, este, a Spilicueta. Así que, ¿qué les parece si vamos rápidamente a lo que es este mi equipo? Para este hacer ese, ese cambio de jugador. Como podrán ver, este, yo estoy utilizando la verdad lo que fue una plantilla de Heroes 73. Eh, tuve que utilizar esa plantilla pues, para que se me facilitara mucho más eh, realizarla, bueno conseguir las victorias en el ataque enfrentado, así que este vamos para acá como podrán ver acá tengo a lo que es este aspilicueta que pues lo voy a tener que cambiar, lo voy a cambiar de hecho, vamos viendo cómo me va a quedar este este Puyol puyol aquí queda en 110 queda un punto más de grl y lo que está más cerca es, este a un grl 100 básico así como podrán ver pues es una excelente carta es una excelente carta la verdad me sirve bastante porque este comparte el refuerzo de habilidad con mis tres este con mis tres defensas que tengo que es este David Luis y es este eh, Maldini así que eso me, me ayuda mucho con los refuerzos de habilidad que conseguí en el evento también voy a subir creo que un punto de GRL a mi equipo ya que eh, todos mis refuerzos de habilidad voy a subirlos un punto de de, de bonificación así que eh, pues eso me, me va a ayudar bastante y ahí está chicos como podrán ver tengo a Char Puyor, David Luis y Malini con el refuerzo de habilidad de agresividad así que bueno pues chao Spilicueta, chao eh, vas a quedar fuera del equipo eh, ya lo había entrenado eh, algo de, en GRL pero pues yo creo que lo voy a tener que lo voy a tener que este, dar también para para una subida de, de rango ya únicamente me quedaría pendiente no sé si cambiar o no a este son eh, eh, por el son de del evento de la búsqueda de tesoro. La verdad es de que sus stats son muy buenas. ¿sí? Hay nada más en GR-99. Se lo lleva en tiros, en pases, en defensa y en físico. Queda un poquito abajo en lo que es el ritmo y agilidad. Pero pues es GR-99. Así que no sé si darlo o no. Porque pues trae lo que es este. Trae, trae el refuerzo de habilidad. Perdón. Trae el refuerzo de habilidad de tiros. Que no lo tengo con, con ningún jugador. Más que es, únicamente será con él y el, la otra carta de Stone eh, trae el refuerzo de habilidad de contrajugada que lo comparto con tres, de, con tres de mis jugadores que es este es James Rodríguez y es este nuevo eh, Alessandrini que conseguí en el evento así que pues voy a ver qué es lo que qué es lo que es mejor para mi equipo para subir más de GRL lo que sí es de que en un próximo video eh, yo creo que voy a traerles este, lo que es una subida de rango no sé si vaya a ser unas 3 o 4 subidas de rangos Más el punto eh, que voy a poder subir de, de GRL Gracias a los, a los refuerzos de habilidad. Así que chicos, eh, yo creo que sí voy a quedar en un GRL 125 Después de este evento retro Así que, bueno, ya pronto se los traeré este en video Para que ustedes este, lo vean Y pues compartir esta nueva subida de Rango que Bueno, nueva subida de GRL que voy a hacer en mi equipo Bueno chicos, pues hasta aquí el video Espero que les haya gustado